Eh, estamos ahí muy metidas en la economía social. Formamos parte del Consejo Rector. Yo soy también parte de, de la red de economía feminista. Entonces, pues estamos ahí también en ese tipo de redes. Que son redes que no, las, no estamos dentro para que nos compre nadie producto. Estamos dentro para nutrirnos de lo que, de lo que está pasando. Eh, ayudar en el momento en el que podamos ayudar. Y participar de lo, que, de, lo que esté, de lo que esté funcionando por ahí. Entonces, bueno, son unas redes complejas porque van hacia, van hacia todos los lados, ¿no? O sea, las intentamos trabajar hacia todos los lados. Eh, sí que somos socias cooperativas de algunas, o sea, somos socias de algunas cooperativas, somos socias de Somenergía, eh, somos socias de ecologistas, eh, bueno, tenemos, sí que trabajamos como, como socias cooperativistas a su vez de otras cooperativas, ¿no? Y, eh, bueno, promovemos la economía social y solidaria siempre que podemos, estamos obviamente dentro de esa de esa dimensión de la economía social, que es la que promovemos día a día e intentamos que la economía capitalista no nos gane el terreno. Pues o sea, para, para mí eh, es súper importante el tema de la financiación, intentar no hacer las cosas muy poco a poco no querer el proyectazo ya desde el inicio, ¿no? Y no fliparse básicamente, eh, ser una cosa, tener los pies en el suelo y hacerlo poco a poco. Para mí la financiación ha sido clave, estoy segura, porque nosotras ni la pandemia ha podido con nosotras, ni Amazon no ha podido nadie, porque porque no, no, te, no tenemos que eh, rendir cuentas a nadie. Entonces podemos ir modificando las cosas como como nos da la gana, ¿no? Y sin tener que eh, sin tener que hacer un consejo de ministras, digamos. Entonces esa parte es muy importante. Eh, tener una independencia económica total, luego elegir muy, muy, muy, muy bien a los, a los proveedores, cuidarlos mucho y tener una relación muy personal, dedicar tiempo a eso, mucho tiempo. Y tener, o sea, esa parte yo creo que la hemos hecho muy bien, o sea, la de, la de proveedores, es, o sea, tenemos los mismos proveedores que hace diez años, o sea, que fíjate si la hemos hecho bien. Entonces, tener muy, muy buenos proveedores y dedicar mucho tiempo, eso, la parte de económica y luego el equipo. El equipo es lo que más nos ha costado a nosotras tener, o tener un equipo realmente que cuaje, porque, eh, porque no tenemos educación. O sea, no hay educación, no hay formación. Las personas, o sea, generalmente la media del trabajador y la trabajadora en España está muy acostumbrada a que le manden y a que le digan lo que tienen que hacer. Y ya está. Y o el tema de cooperativas. Sí, sí, cooperativas, pero yo lo que quiero es ganar una pasta. Al final, cuando vaya bien el proyecto, es que quiero más, más, ganar más dinero. Es que estoy viendo que Cueco va muy bien. Pues mira, Cueco va muy bien, pero es que nunca vas... O sea, no se trata de ganar, de ganar más dinero, ¿vale? Se trata de hacer un producto cada vez mejor y englobar a más gente, pero no de crecer, ¿no? Esa parte. Entonces, tú entras diciendo, sí, sí, me gusta mucho el proyecto pequeño, horizontal, pero con vistas, tu, tu inconsciente quiere quiere como dar el, tener éxito, ¿no? un éxito que todavía es el que nos, es el que nos están marcando ¿no? y el éxito para nosotras no es ese, el éxito para nosotras es tener tiempo libre, estar muy contentas con el proyecto, poder, poder volcar aquí todas nuestras inquietudes, poder eh, decidir y elegir lo que queremos hacer en cada momento, ese es el éxito, no tener todos los meses 3.000 euros eh, o 4.000 euros de, de sueldo, Eso, tenemos un sueldo digno las tres, suelo bueno, que está bien. Bueno, es un, porque es un proyecto de concienciación medioambiental, de concienciación eh, social y de concienciación de género.